chicas y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de cadaviria Gaviria. Eh, gracias por estar aquí y espero que te esté yendo muy bien. Hoy tenemos, cómo vamos a hacer, una casa con estas palettes de aquí. Todas esas pales son gratis, me fui a, a una tienda que se llama Adams y con mi esposo las veníamos trayendo de a poco a poco, íbamos reuniendo y hasta que tuvimos casi todas y empezamos a armar la casita para las niñas aprovechando que no está tan caliente y que no ha llovido. Pues aquí yo les voy a dejar tres opciones de cómo hacer esta casita. Um, hoy van a ver la primera opción. Y después les voy a seguir poniendo videos hasta llegar a la tercera opción de cómo hacer una casa con palettes para niñas. Niños o niñas, venga. Les agradezco por ver este video. Eh, cuídense, nos vemos la próxima. Bye, bye. Ok chicos, aquí yo les voy a mostrar las palettes que hemos ido consiguiendo con mi esposo. Eh, para este proyecto, para esta opción número uno de casa, usamos 10 palets en total. Aquí estamos eh, viendo que los palos no van a la misma dirección de los dos palets que habíamos puesto al principio. Entonces decidimos eh, usar cuatro palets de los mismos. Así que lo que tienes que hacer es buscar palets que vayan a la misma dirección. A lo mejor tú digas ok entonces den la vuelta a la paleta no es que si damos la vuelta el lado eh, contrario es más pequeño al otro entonces por esa razón tuvimos que decidir no usar esas y seguir usando las demás que sí teníamos Ya pusimos las cuatro palettes que van a ser la base, el piso para la casa Y aquí estamos viendo si damos la vuelta um, al contrario, a lo largo que sea hacia donde está mi esposo Pero estábamos viendo que si hacemos eso vamos a necesitar más palettes para hacer el techo entonces decidimos hacer así acá estamos pensando en que cómo vamos a nivelar estas pares que están abajo entonces decidimos en unirlas eh, el uno hacia el otro y de esa forma vamos a alzar las que están más abajo y después vamos a rellenar por debajo para que quede bien nivelado yo sé que teníamos que haber nivelado el piso primero antes de hacer esto, pero como ustedes saben, aquí es hazlo tú mismo y con las cosas que tú tienes. Nosotros no teníamos eh, tierra para nivelar, entonces decidimos hacer a lo que ya tenemos. un consejo que les vamos a dar es no pongan la mano por donde que ustedes creen que va a salir el tornillo Aquí a Camilo se le fue saliendo el tornillo, un poquito la puntita y le tocó el dedo. No fue grave, no fue mucho, fue la puntita. Entonces saben que es como más el, el sentir que algo te está chuzando, quitas la mano rápido. Mi esposo, para los que no le conocen, se llama Camilo. Yo le voy a llamar bueno, siempre le llamo Cami, pero en el video para que sepan quién es Cami, es mi esposo. Cami eh, está poniendo un pedazo de madera que pues, unos sobrantes de por ahí está poniendo contra las palettes para que haya más soporte y quede más fija eh, la paleta a la otra. Chicos, chicas, aquí ya hicimos la base. Estaba lijando, pero decidí mejor no lijarla porque como hay mucho espacio, me da miedo que las niñas vayan a meter su piecito y se me tronche. Porque voy a poner esta espuma que es um, que voy a poner como piso, pero voy a poner una madera que cubra todo esto. Vamos a ir a Jondipo, vamos a comprar y le vamos a poner aquí y solo aquí va a ir el abecedario y acá va a ir el pastito que, como un deck vamos ¿no? o a hacer como tipo deck Entonces, ahora vamos a nivelar bien que quede todo bien nivelado ahorita solo les unimos a las palets para que esté más duro aquí le tengo acá mi aprendiendo a trabajar <risa> Está siguiendo todas mis instrucciones. Está mucho, me vino. Si le pones acá amor, la madera. Uh. Ahí quedó, mirá Perfecto, mami Sígueme sí, mis instrucciones y aprenderás Mira ahí Al peluche Al peluche Al peluche Ya llegaron, traigo Diles que entren. ¿Mmm? Ay, ha salido. ¡Wow! Quité ahora. ¡Ay, qué! ¡A la otra! aquí! aquí. ¡Hostia! Oh, sí. Y acá dentro ya va ahí, con el té. ¡Ay, la no, pinada no, para allá! Sí. ¿Vos la consigues una majerita o no? Sí, ah, pero la dejé tirada aquí. ¡Qué bonito! Sí, a aquí, la aquí, básicamente, entonces aquí lo que se coloca es una falda aquí y otra acá y así y ya, una falda así ¿Pero sí, a los lados? porque a los porque al frente va a quedar como un texito, como destapado entonces. Camilo que está poniéndoles al tanto de lo que estamos haciendo eh, que es lo que vamos a hacer, porque no sabían y a la final nos ayudaron, hicieron un asado, ellos trajeron comidita, uh, hicieron asado, comimos y nos pusimos a hacer la casa. Aquí ya pusieron las paredes que vienen a ser cuatro palets, con la ayuda de Johan las, eh, las subieron y las están colocando ahora tornillos para asegurarles Y ahí me doy cuenta que hay una araña. Mientras Katy y yo estábamos arreglando lo que ellos hicieron el asado, ellos fueron con la madera y ahí estamos colocando el piso. Como se pudieron dar cuenta, la madera de largo estaba súper que bien, pero de ancho estaba un poco ancho. Entonces el vecino aquí nos está ayudando a cortar la madera. Cami y yo pensábamos poner del techo las palettes así como están, como pueden ver, pero bien dicen cuatro cabezas piensan mejor que dos. El vecino nos dijo que iban a ser demasiado pesadas para techo y entonces decidieron sacar madera para que quede así, delgaditas. Aquí nos sacamos la lotería con los vecinos Que vinieron a ver el fútbol Y terminaron ayudándonos <risa> <risa> ¿Qué tal el partido, Johan? ¿Cuál partido? <risa> el que vino a ver <risa> Las costillas, nos hicieron a cocinar ah, La comida estuvo rica Y aparte que nos están ayudando, nos cocinaron. <risa> Está quedando hermosa. Pusimos el piso. Bueno, pusieron. Hoy están siguiendo mis instrucciones. <risa> se acuerdan el pedazo que cortamos para el piso vamos a usar para la, tapar la parte de atrás del techo vamos a reusar todo lo que tengamos aprovechemos al máximo la madera que tengamos Utilizamos el mismo ángulo. de acá. Medidito. Ahí quedó. No, va a tocar su correo un poquito. Rosténgalo ahí. Quedó. Ahí. El lápiz. Un poquito más para adelante. Sí. La puntica. ¿No entra agua por ahí? Ahí se le puede colocar alma. No, porque el techo. Ok. Cuando le pongan el techo. Lo hacen que quede salido. Como cuando ponen el chingo. Ajá, ajá. Cuatro mentes piensan más, ¿y sí o no? Que uh -huh. cuando no piensa la de Johan. <ríe> piensa la de abajo. <ríe> no, si con la línea se va a chocar, imagínese sin línea ah, okay. <ríe> bueno, bueno, es... poner? No. no, mi amor, no puedes meter muchas cosas ahí, aquí ya está bien Muchachos, hemos terminado con la parte de atrás de la casita. Bueno, esta es para la opción número uno de un Playhouse para niños. Si les gustó, no olviden darme dedito arriba, suscríbanse para ver más videos, comentenme, compartan. Y gracias, gracias por quedarse a ver hasta el final del video. No olviden que para el lunes que viene les tengo opción número 2. Casita opción número 2. Cuídense mucho. Bye, bye.